Al cronar temprano al alba, con su poderoso canto, el avión de ruge el avión de ruge, al cielo con poder. Salvescata, verde, rojo, blanco, brillando nuestros colores, salvescata, verde, rojo, blanco. Por un grande mar y en sus costas, las hélices vibran en canto, retumbar sus motores al retumbar sus motores el ave de plata elevando el ave de plata elevando vivos brillan nuestros colores salves plata, verde, rojo, blanco vivos brillan Colores al verde, rojo, blanco Ni lluvia ni sol nos detienen Volamos a nuestro destino A través de verdes campos A través de verdes campos del camino, blancas nubes del camino, aún brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco, aún brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco, Pirotos luchando sin par Desafiamos sin miedo la muerte Mientras podamos respirar Mientras podamos respirar Azcanta, nada lo detiene Azcanta, nada lo detiene Altos brillan nuestros colores, salve verde, rojo, blanco. Altos brillan nuestros colores.